Muy, muy buenas chicos Soy Max Gaming y estamos en este WRC otra vez 8 Y bueno, pues aquí nos quedamos En este, después de este Gran Rally de Chile que hicimos Enorme y larguísimo Y con carreteras como vimos Anchísimas, pero bueno Estuvo muy bien, sobre todo esa etapa Larguísima del Puma, que me encantó Y bueno, pues esto va a ser WCR2 Pro, pues va a ser eh, eh, va a ser países con etapas de largo recorrido incluidas y eso va a ser el w wcr 2 pro pues va a obtener este o bueno, este tipo de carreras que ya estamos viendo bueno chicos nos quedamos aquí 55 dólares, aquí lo vemos con 55.012 dólares aquí lo vemos y bueno pues con más 10 de moral así que está muy bien estamos alcanzamos ese nivel 24 y bueno pues nos vamos a este rally al rally de portugal donde nos quedamos así que bueno vamos allá y espero que os guste empezamos Vale, pues aquí estamos, chicos, con este rally de Portugal, ¿vale? Este rally de que empieza en Vian... Viana do... do Castelo y luego sigue por Lousada. Y bueno, pues me imagino que las... las dos últimas, una de ellas, pues será la que tenga la... el kilometraje más largo. La que tenga recorrido más largo y bueno, pues... Portugal en rallies es lo mismo en lo que hemos estado viendo de tiempo el tiempo es cambiante, te puede llover te puede eh, hacer sol así que con eso ninguna novedad las carreteras, lo único que sí que es verdad que se hace mucho las carreteras la verdad es que lo que sí se destacan es por el barro aquí sí no es como no es como en Gales, vale chicos que era por tramos. y bueno era un barro como pegadizo, no, aquí es barro pero es más bien diferentes por tramillos, vale, entonces Portugal pues lo único que tienes es que puede ser, lo único que tiene Portugal es que tiene así como, puede tener, por pues, bueno, muchos, cosa se llama esto que la carretera, muchos... Sí, baches, yo creo que, que por tu sí, Portugal se reconoce por las carreteras que tienen como mucho bache, son como. Es decir, tienen. Vamos por terreno de arena, grava total, vale, no va a haber ninguna carretera de. de vamos, ninguna carretera asfaltada. Aunque alguna ahora hay por ahí, pero no muchas. Y bueno, pues se reconoce por ir por grava o ir por grava que por alguna veremos asfalto y la tenemos sobre todo lo... mira ahí tenemos un... un una de ellas que es lo usada que sí que sí que es hay tramo que es asfalto y otra que es grava pero vamos 100% el país es grava siempre todas las etapas entonces bueno pues eh, vamos a hacer viana do castelo que son 5 con 40 kilómetros y luego pues lo usada que son con 3,34 kilómetros así que bueno pues eso es lo que pasa que por la luz ya ya me salía que no me salía en las carreteras, vale, vas a ver por la erosión, a lo mejor de la lluvia, muchos huecos, que no me salía el nombre, entonces, lo único que se reconoce, que se conoce a Portugal al rally, es por los huecos que tiene la carretera, ¿vale? Como es de gravilla, chicos, ya sabemos, y vas a encontrar barro muchas veces, pues por los huecos, sí que se conoce a Portugal, y ahí os, se conocen las etapas, y ahí sí que habría que tener cuidado, porque el coche se va mucho... Y pues en cualquier hueco pues se nos puede. Se nos puede.. Se nos puede. Se nos puede ir al coche, se nos puede abollar Bueno, ya sabéis, hay que tener cuidado, así que bueno, vas con la primera, con Bianado Castelo. Espero que os guste, vas allá. Vas a hacerlo entero, las dos, las dos jornadas, ¿eh? lo vas a hacer igual. Vale, pues aquí está Rally, chicos, veis, como he dicho, es así como graba barro. Es como una carretera así, y si las carreteras aquí son ya bastante cortas, bastante cortas y son diferentes. Aquí sí puede ser que nos resbalemos, vale chicos con esta grava, porque resbala, que es así como arcillosa y de barro, pero bueno, seguramente sabremos hacerlo muy bien. Vamos allá, empezamos con la primera, Leonardo Castelo. 20, izquierda, fondo, larga, sin derecha 5 se estrecha bajo fuerte derecha a fondo y cuidado freno fuerte izquierda 2 sigue larga 30 cuidado freno fuerte para horquilla derecha en cruce 40 derecha 3 corte izquierda 5 larga 40 cierra 13, de tierra derecha 5, se de cierra sobre bache 40. O sea, no bueno, sabía lo que había tanta agua. Claro, es que el tiempo ha cambiado como ha salido sol, pero vamos. Pero como habéis visto en los anteriores rallies, me puede llover a media tapa, ya lo sabéis cómo es el tiempo. Y saco bueno, un momento soleado. ¿Vale? Derecha 3 abierta, media sin corte. A izquierda 4 se cierra es que no muy poner. larga sobre cima. Tanta agua, tanto charco. Izquierda 5 corta, a derecha 5. A ver, chicos, la segunda, sí. ¿vale? Sí, la carretera está con un poquito de jabón. Chicos, aguardo mucho. Ya sabéis, aguardo mucho. 3, abierta, 30. La humedad y 3, lo 5, que 5, es el 30. agua. Vale, ahora sí, chicos, ahora de 5, sí la vamos a colocar. Esta en izquierda, 3 abierta, 3. Segunda verde. Derecha 5, baches, Izquierda 5, 60. como veis ahora el tiempo, lo habéis visto Izquierda en los dedos como vuelo. Ahora el tiempo ya está cambiante. Está cambiando como os dije. Derecha 4, media Y ahora, ahora tierra, sí nos puede llover. Izquierda 4, corta sin corte. No, no, no. 4 se cierra, derecha, pues, 4, 4 corta Si sí, es una 4, que te, te resbala hey, izquierda, lo no encima, 50 Hay que tener bastante cuidado Derecha, 3, 40 Freno para está recto izquierda, viendo, corte 30. pequeño, Vale, verdad está, chicos, cuidado la... no Y derecha, vale. 5, 50 Cuidado, baches, izquierda, 4, se cierra, 3, corta, 30 y derecha 4, corta, 50 cuidado, freno para recto a derecha sin corte 300 freno izquierda 5, media abierta 70 Ahí, va, ahí chicos. derecha 5, corta, 40 5 corta, a derecha 5 sin corte e izquierda 4 baches sobre cima e izquierda 4 corta, 30. derecha 5, 50 sobre cima a cuidado, derecha 3 se cierra sin corte e izquierda 4, a derecha 4 se cierra 2, corte pequeño a izquierda 1 abierta, larga baches sobre cima 20. cuatro meta. vale ahí llegamos chicos con 4 horas con 5 minutos y 12 se... Ay, sí, 512 segundos ahí está nos repetición ahí ahí está una es vez que había mucho charco, estaba la carretera muy muy mojada chicos y esto pues bueno, hace más difícil la estabilidad del coche porque como habéis visto ahí en el último tramo parecía que se nos iba el coche por eso hay que tener mucho cuidado sobre pues, todo en este en este rally con los charcos pero bueno, se nos ha dado bien la primera etapa, y la estamos viendo sobre todo las rocas también habéis visto chicos hay que tener mucho cuidado pues nada nos puedo voltear el coche hasta dos veces a punto de voltearlo pero bueno como, como se nos da también por pues, bueno no ha hecho <coughs> bueno hemos sabido manejarlo pero que no sepa por pues, bueno pues se come media roca y... Hacía un huevo chicos que no jugaba rally de Grecia. El rally de oh, la Acrópolis de, de, de, de Grecia es también un buen rally. No me acordaba ya cómo eran las... Lo que son las... No sabía cómo eran las estas, ¿vale chicos? La, las condiciones climáticas, pero era un buen rally. El rally de la Acrópolis es clásicos, el rally, también conocido el rally de o el de los dioses es uno que ya digo, bah, me encanta y es uno de muy famoso del WRC, claro que se ha hecho ahí el campeonato porque hace mucho pues que no lo vemos en D-Rally creo que está, lo que pasa es que no he llegado a él, pero creo que está así el rally de Grecia también pero bueno, todavía queda mucho y bueno, si está ya os lo enseñaré Así que bueno, pues vamos por aquí. Seguimos con este Rally de Portugal y ahí vamos. <coughs> bueno, ya tenemos el Rally de Gales y el último domingo, como he dicho. El Rally de Cataluña, uno de los últimos. Y ya pasaríamos a la tercera temporada. Vale, pues ahí lo tenemos, seguimos. Vamos con la super especial, estás es encerrado. <coughs> estás es encerrado, ya sabéis cómo va. Tenemos que hacer el mejor tiempo nosotros, no el adversario, porque aquí se nos vea al otro coche como hace el tiempo. Pues nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro tiempo, ¿vale? Así que vamos allá con la super especial, esta es la super especial y bueno luego la última de las Power State, ya sabéis cuál es Vale, aquí es vamos nosotros, ahí está Vamos, con la usada vamos allá Cuidado, derecha 3 se cierra, se estrecha. A derecha 4 se cierra pleno. A izquierda 3 larga sin corte bajo puente. A izquierda 4 sube sobre grava, se ensancha 50. A izquierda 3, 100. y se agujerea la luz, eso me encanta ese efecto, chicos, me encanta ese efecto se ha agujereado ahí la luz y bueno, sea, he se hecho daño, oh, se ha hecho daño también ha hecho, sí, bueno, se ha hecho daño ahí se ha daño se cierra, se la esquina, la esquina de la, la cartería es, ese detalle también me encanta de este juego, como dije los detalles chulos. a izquierda fondo sin corte sobre grava a izquierda 4 se cierra 1 sin corte 40 derecha 4 freno fuerte a horquilla cerrada derecha sin corte se estrecha 80 cuidado derecha 3 se cierra se estrecha a derecha 4, se cierra, freno. A izquierda 3, larga sin corte, bajo puente. A izquierda 4, sube sobre grava, se engancha, 50. A izquierda 3, 100. fuerte para horquilla cerrada izquierda sin corte se estrecha sobre asfalto 80 derecha 3 abierta vale vamos con el último tramo chicos ahí está y derecha 5 se cierra 4 se estrecha a derecha 4 se cierra 3 larga sin corte A fondo sin corte, sobregrava e izquierda 4, se cierra 1 sin corte, 40 <risa> Derecha 4, freno fuerte para horquilla cerrada, derecha sin corte, se estrecha, 50 para meta Y está chicos, 2 horas con 52 minutos con 7 segundos, seguimos primeros. En lo alto vas allá. Vamos a ver Luis usada, luz, eso es. <coughs> Como estos es circular chicos nuestros <coughs> es circular vamos a como estos es Ay, Como estos es circular vamos a continuar vale Vale, estamos la, la clasificación general es buenísima Con 6 horas 57 minutos y 519 minutos 10 segundos De momento sin penalización ¿eh? La primera vez que lo puedo decir en este rally No tenemos ninguna penalización chicos Vale, vamos al service ahora Pero vamos, esto está muy bien Lo único que vamos a tener que tocar es el motor, seguro bueno, Y un poco de carrocería Vale Sí, la carrocería está genial Vamos a darle el automático Lo que más sufre es el motor Un 84 lo demás está todo bien vale. Y bueno chicos Pues ahora vas a echar Vianado Castelo al revés Que no hace falta que la veamos Y luego Amarante, ¿vale? Que es la más chunga Con 10 kilómetros Coma 93 Digo, per Perdón, con 10 Kilómetros coma 93 Con 10 coma 93 kilómetros ¿Vale? Así que vamos allá y vamos con vianado castelo al revés. Izquierda 5 corta a derecha a fondo. Y encima a derecha 5 se cierra 1. A izquierda 3 abierta. A derecha 4 e izquierda 3. 50 sobre cima. Izquierda 4, paches, 30. Izquierda 4, paches 30. Derecha 4, la.. Pues penalización, chicos. Joder. Vale, voy a reiniciar, que eso es una. No, voy a reiniciar, chicos. No había ni empezado. Sí que puedo hacerlo. He visto, chicos? Izquierda 5 contra a derecha a fondo. Y encima a derecha 5 se cierra 1. Increíble. Uno. A izquierda 3 abierta. A derecha 4 e izquierda 3. 50 sobre cima. Izquierda 4, baches 30. Derecha 4, larga baches 30. Izquierda 5, corta. Derecha 5, corta. 60. Izquierda 3, corta. Derecha 6, 70. Derecha 5, larga. 200. Cuidado, freno fuerte, recto a izquierda, 150 Izquierda 4, corta sin corte, 100 baches Derecha 3, media, 50, sigue afuera Izquierda 4, sobre cima, se cierra 30 Cuidado, freno fuerte para recto a derecha, sobre cima, 40 Izquierda 3, estrecha, 100. Derecha, a fondo, se cierra, se Izquierda 3, muy larga, abierta. Derecha 3, corta, sin corte, 30. <tú> izquierda 4, lugar, larga, sin cierra. Y derecha 2, nuevo, larga, nuevo, sin corte, 50. 2, larga sin corte, 50 derecha 5, corta baches, 30 izquierda 5, larga baches a derecha a fondo y derecha 3 se de cierra sobre cima derecha 4, corta sin corte e izquierda 3, estrecha sin corte Izquierda 3 media se cierra cuidado derecha 3 corta abierta no, media y sí sacado a rojo, joder. Y cima, derecha a fondo 60 izquierda 4 frenos se cierra corta derecha 4 sobre cima, muy larga se cierra sobre se cierra 3 sin corte y cima 40 cuidado freno fuerte derecha 2 corta 40 izquierda 2 se cierra larga sigue vale, no me vuelta a sacar la verde chicos a derecha 3 a izquierda sigue e izquierda 5 corta a derecha 2 40 5, Pache, Sigue, se cierra 4, e izquierda 3, 30 ¡Cuidado! Freno, horquilla, izquierda sin corte A izquierda 5 y derecha 3 se de cierra, baja, 30 Izquierda 6, estrecha, bajo puente, 20 y derecha 5, media a meta Vale, ya está, 4 horas con 5 minutos con 677 segundos, chicos. Ya tenemos una penalización malante de 9 ves. minutos, no pasa nada. Bueno, vamos a Marante ya, chicos. Vamos allá, vamos a hacerle del tirón. Vale, esta es la más difícil de aquí Vale, chicos, la más complicada Y bueno, pues la vamos a ver aquí Y ya pues, ya hemos terminado Porque las Power States me parece de amarante Y la más difícil de todo el Rally Vamos allá Vale, vamos, la previa Tarde, esta es lo único es que es tarde noche, vale está todo bien despejado y tal vamos allá con la pobre stage 200, antes izquierda 4, 100 Es larga eh izquierda a fondo 40 gran salto sobre cima izquierda a fondo larga izquierda 4 abierta larga uh. Derecha 3, media, se cierra bajo puente A izquierda 5 A izquierda 6, corta, freno para derecha 2, corta, abierta Y derecha 1, sin corte, abierta, horquilla izquierda, sin corte, sobre asfalto, 30 Ahí los saco a por ese, por ese desvío, perdón, no sobre A derecha 3 media se cierra roca afuera A izquierda a fondo 30 sobre cima A izquierda a fondo media se cierra 2 30 izquierda 5 corta derecha 3 Vale, inicio, chicos, reinicio por el pues medio totalmente Vamos 200 antes izquierda 4 100 Izquierda a fondo 40 Gran salto sobre cima a Izquierda a fondo larga Izquierda 4 abierta larga Vale, mucho mejor chicos, ahora sí A derecha 3 media se cierra bajo puente A izquierda 5 Cuidado y me da. A izquierda 6 corta, freno para derecha 2, corta abierta. Y derecha 1 sin corte abierta, horquilla izquierda vale, y sin ahora corte Ahora sí, chicos, sobre vamos a de perfecta. Vale. La primera perfecta. La que siempre marca un poquito la tendencia. Recto a derecha sobre grama a derecha, 3, media, se cierra, roca, afuera. A izquierda, a fondo, 30, sobre cima. A izquierda, a fondo, media, se cierra, 2, 30. Izquierda, 5, corta, a derecha, es 3, 80, pide, pide, sube. Chicos. Izquierda, 5, corta, a derecha, 3, 80, sube. Ya voy a ir para mí. No Cuidado, sigue, Me derecha, derecha con sobre cima, calificar. salto, quizás, 50. A derecha 5, sigue a izquierda 4, baches, se cierra. A derecha 5, 50. Izquierda 5, media, freno. A derecha 2, corte pequeño sobre asfalto, a derecha 2. A izquierda, fondo, 50 baches, estrecha sobre cima. Y derecha 4, corte pequeño, abierta media. A freno, baches para a izquierda sobre grava abierta vale, A derecha 4, de vale, estrecha A izquierda 5, baches a derecha 5 A izquierda 3, media A derecha 4, larga, se cierra a giro. A 3 corta, a derecha 5 se cierra, 2 corta. Y De derecha 3, a izquierda 3, media baches. A derecha 4, larga abierta. A izquierda 4, sobre bache, a derecha 5 abierta, larga sube. A derecha 6, 50. De izquierda a fondo sobre cima, sigue al medio. A derecha 6, 50. Derecha a fondo e izquierda a fondo. A derecha 6, se cierra sin corte. Freno para izquierda 5, a derecha 3, corta, se cierra. A izquierda 3, corta, abierta. 5, roca fuera, con esta. Izquierda 5, 50. Izquierda 5, y derecha 4, corta. Y derecha 6, se cierra 4, 50. Izquierda a fondo, larga sin corte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 Se cierra, derecha 5, se cierra, sobre bache, 40 Izquierda 3 y derecha 2, media sigue, 50, sobre bache Izquierda 2, corta sin corte, bache, 50, sobre cima Derecha 3, abierta, media sin corte Earth... A izquierda 4 se cierra muy larga sobre cima. De izquierda 5 corta, a derecha 5 abierta sin corte, bien. A fondo sobre cima De Izquierda 5 para izquierda 3 Dos rojas chicos Vamos A, si a derecha 3 abierta 30 Derecha 3 sin corte 30 Izquierda 5 sobre cima 30 Cima, izquierda 3 abierta 30 vale tenemos el panel tocado la suspensión y las derecha marchas. 5, bases largas. si sí, las marchas hay que dar las activas también, y izquierda eh, que 5, quedar. 60 izquierda 1 muy larga sigue y derecha 4 media se cierra. 30 izquierda 4 corta sin corte Derecha 4 se cierra, derecha 4, corta. E izquierda, fondo, baches acima, 50. Vale, vamos derecha a 3, barrio, 40. Fredo para recto a izquierda, corte pequeño, abierta. Y derecha 5, 50. Cuidado, baches izquierda 4, se cierra 3, corta, 30. Cima y derecha 4, corta, 50. Cuidado, freno para recto a derecha sin corte, 300 7 bueno, minutos, chicos, de penalización, qué pena. Freno izquierda 5, media abierta, 70. Corta, 40. Izquierda 5, corta. No. Derecha 5, sin corte. izquierda 4, sí, baches sí, sobre chicos, cima. Vamos. Vale chicos, pues ahí estamos terceros, no pasa nada, porque ahora pues nos pondremos primeros, ¿vale? Es que hemos tenido ahí uno, una especie de golpes, pues no pasa nada, ¿vale? Seguimos chicos. Vale, aquí estamos primero en el rally, perfecto. Con 19 horas 54 minutos y 389 segundos. Una penalización que apenas de 45 minutos, chicos, de rally. Bueno, hemos terminado y ya está. Estamos en primeros sexta con 19 horas 54 minutos y 38 segundos, luego ya con Pequi eh, checo con 20 horas 23 minutos y 55 segundos y Ole Christian Baby con 20 horas 32 minutos y 8 segundos y Emily Berg, Bergitz el sueco con 20 horas 55 minutos y 56 segundos. Vale, pues ahí estaría, chicos. El rally el primer, el segundo. Ahí está. No, el tercero. Sí, ahí está. Uno, dos, tres. El cuarto rally ¿no? está, chicos. Como que hemos quedado primero. Muy bien. Más 34.775 dólares. Subimos a nivel 26. Vale, subimos a nivel 26. Con 3.000 282 de experiencia La próxima la próxima experiencia es en, Dentro de Mil Dentro del nivel de 1356 tenemos Más 5 de, de reputación Está muy bien los términos de Constructor He Estado en el coche abajo mucho menos 35 Y la moral Cero, de momento está también genial Vale conseguimos un nuevo miembro Mecánico, Santa Claire una griega y optimista, esta la vamos a poner la moral, no empeorará a causa de poner las decisiones en el próximo rally, perfecto muy bien chicos, pues ahí está ahí está el rally que hemos dejado de mañana iremos con ese rally de Gales, otra vez, a ver qué nos tiene reservado Vale chicos, pues ya estamos aquí Con 73.469 dólares Tenemos más 10 Y bueno, pues ahora nos está, nos está diciendo Todo, vas a gastar los puntos de más De lo primero chicos, tenemos tres puntitos Y bueno, vamos a meterlo aquí Aumenta la velocidad de reparación De los mecánicos durante los rallies Metemos aquí eh, punto D más D lo, Un mejor posicionamiento del turbo en el, bloque del, en el bloque motor Reduce el desgaste y el daño de impacto Lo cogemos Y nos falta uno vas a coger este Adherencia de neumáticos blandos Optimiza la distribución del, de peso Para mejorar el agarre De todos los neumáticos blandos Vale, lo cogemos Muy bien Vale, aquí está chicos Un poco la gestión dice algunos miembros activos del, del equipo han alcanzado su nivel máximo de fatiga y han pasado a la reserva vale pues hay compañeros que están un poco jodidillos de la reserva por decirlo así vamos a vamos a vender el que menos tenga que en este caso es este dura dale el link vas a poner si hay otro oficio no hay otro fisioterapeuta chicos vale reserva de ventajas vamos a poner famosos recibes una tarjeta excepcional adicional al final del rally optimista muy bien vale pues yo creo que vamos a hacer descansos chicos hasta aquí tenemos la de rendimiento vale Vale, pues aquí está chicos, aquí están los costes del equipo 1.549 los frenos, las suspensiones 775 dólares, es lo que menos ha sufrido ¿eh? Turbo 732 dólares, motor 1.642, transmisión 1.162 dirección 708 y carrocería 1.400 mil 943 así que ha sufrido más la carrocería en este caso costa adicional 8.511 vaya dinero chicos pagamos ahí está perfecto y bueno ahí está como que hemos ganado y tal vale muy bien vale chicos, pues yo creo que ya estaría a ver vale, tenemos unos nuevos objetivos dice no invertir más de 35 minutos en reparaciones en el próximo rally vale, no dejes que la moral caiga de por debajo de cero o 6 durante las seis semanas, vale perfecto, muy bien chicos pues yo me despido, lo vas a dejar por aquí con 66.602 dólares con más 10 de, de moral y bueno pues ya sabéis la Bien, el rendimiento del coche, en este caso el, el daño un poquito abajo así que bueno, yo me despido, sin más gaming nos vemos mañana en el nuevo mmm, vídeo del nuevo campeón del nuevo país de rally y nos vemos